sobre suscribir esa partida porque se ha gastado una partida Puede leerlo de, yo, de, de, Puedo leerlo yo, puedo leerlo yo. A ver, venga. Dale. Man que somos aguerridos mineros, estas minas están llenas de monstruo falo. Nos violan en la oscuridad. ¿Minearías por nosotros a cambio de un porcentaje? Dólares, dólares, dólares. Dólares, dólares. ¿Sí? ¿Ni hablar? Ni hablar. No, ¿No estoy chalao. Vale, <risa> va, vamos atrás. Podemos salir, salir de la mina por esta puerta En cualquier momento, pero... Uf. Un toque con esos Monstruos, monstruos pene. Fa, monstruos bueno, falo. Bueno, sí, Monstruos falo, Y... es muerte Muerte asegurada ¡Muerte! Así que... Qué dolor! Así que esperemos no cagarla Pero la, las coñas son... Bueno, se traducen directamente en... dinero, en, en dinero. Esperemos no cagarla mucho mm. Esto acaba de ser increíblemente estúpido ¿eh? <risa> Un poco Vale, va, va, vamos a volver a intentarlo. ¿no? no hay más recompensa por, esto, por esta parte Salvo dinero Dinero Puede venir bien al principio uh, Sí, pero llega un momento en el cual se banaliza completamente sí, no vale Como en todo buen JRPG Venga, ahora Uh. Y creo que no voy a recorrer la, eh, la mina entera porque no llevaría demasiado tiempo. Así que apartemos la, la roca. <inaudible> net, net, <inaudible> net, net <more. inaudible> no, Net more. Dólares, <inaudible> <inaudible> dólares, dólares, cat cuatro. We got to have Man money. Vuelve cuando quieras. Cuando quieras. <inaudible> Qué amables. ¡Oh! oh offense. <inaudible> ¡I take offense on that! <risa> wow. Bueno, sí, eh, si no lo habéis visto en la intro, este juego está completamente en ingliñol. Es sobre todo español, pero hay mucho inglés. Bueno, English. In Yo soy retrasado. Eh, voy a hablar con el enano mafeta. El enano? ¡Oh! Está abajo. Yo soy el enanito raro me usan como... Reto. A veces me olvido de que existe. Creo que esos hermanos también. Oh, Perfecto. Son hermanos. Um, no sé. <risa> Lo que digamos más cercano, así que ten mucho cuidado. T tenemos un gran poder aquí. Bueno, dije que me haría a los 30 minutos y voy a eso. ¿eh? Venga. ¿Querrán escucharme? Uh, está bastante lejos del baño, así que... Oh. Vamos entonces al centro Pokémon, aquí, uh, a, a, solo ante el peligro yo. Vale, ahí estás perfectamente. Me encantan estos diálogos. Maravilloso. Y, y el hecho de que el tiempo que está hablando la enfermera es más o menos el mismo que llevarían las lucecitas y las músicas. Perfecto. Grandioso. Vamos a ver ahora. Voy a guardar porque el Overworld es letal y acabo de oír la cisterna no, no sé si se oye aquí el audacity, bueno, este micrófono el, este PC también hace maravillas Te ah, aquí vuelve acá cierra la puerta del pasillo oh, acabo de entrar en la jana Montana mágica sin querer no Bege lamentarás BGM vamos a salir porque creo que no tengo nivel para esto ahora Va vamos ahora mismo a... Bueno, contra los koalas, ninja puedo pelear. Creo que a este nivel sí. Sí, eh, más de sobra creo. Bueno, no sé si de sobra porque los primeros niveles son demasiado duros. Duro y recto. Por favor, no, no sé qué es. Ya hemos hecho bromas de fallos, Dani. Ya hemos cruzado la línea. <risa> Sí, como Breaking Bad, que, es en, el que solo se, en el que solo se podía decir eh, fuck una vez por temporada. Uh -huh. Pues nosotros todo lo contrario. Sí. Tenemos un cupo mínimo. <risa> vale, pero eh, va, tenemos mucho camino que andar aún en este juego. ¿Cuánto crees que nos llevará? ¿Tres días? Uh, Quién sabe. Bueno, ahora tenemos un buen rato antes de cenar. Son las 6 y 10. Hemos despejado nuestra ocupada agenda. O hola, otra vez, Evernote. <risa> bueno, ahora sí pudo ¿Qué? sincronizar. Bien <risa> por él. Gracias por venir a nuestro playthrough otra vez. Bueno, creo que esto va a catalogar como long play. Because, because, sí. <risa> <risa> ya, ya me sale en inglés solo. Ya no sabemos ni en qué más hablamos. <risa> sí. Yo hablé en gallego antes. Sí. Y a mí me puede pasar también en cualquier momento. Por ahora no va a pasar en japonés, pero tiempo, pero eso. ¿Creo que Barani <risa> Vale, creo que se puede considerar como long play porque acabamos de pasar los 33 minutos y, y bueno, es esto no tiene pinta de parar y, y no lo voy a cortar en, en medio o, o quizás sí. Eh, quizás Qu podemos hacer partes luego. ¿qu ¿Quién sabe? Pero las cortaremos aleatoriamente porque no tenemos ni idea. No, eh, esta es la primera vez que hacemos algo de esto y quizás la última, quién sabe. ¡Viva! Sí, ya que estamos aquí. Ahora, Drozzi por fin puja nivel. Ya que estamos a kit. Haciendo actual de nuestros propios juegos, podemos hacer algún día uno de... ¡LOS CORRIDOR! ¡Oh! Sí, quizás. Ese va a llevar bastante menos tiempo, o quizás no. <risa> ese por Muy, mu es mucho más denso. Ese, ese por mucho que lo conozcas, pues no. no. Vamos a hablar con este tío que está andando hacia el lado. I'm scalping to the side. Yes, yes you are. Good, good for you, man. Good for you. Vamos otra vez al centro Pokémon porque... Es que no sabéis el, el miedo constante que es estar en, en los primeros niveles. Es que estás continuamente en guardia porque en cualquier momento se te aparece un Tengu pervertido. <risa> eh, eh, eh, eh, te estás escuchando. No, eh, es un enemigo real de este juego. Lo sé, pero en cualquier momento se te aparece un Tengu pervertido y, sí. y somos todas chicas. <risa> Va, cada florecillas va, Vamos a ver la, esta piedra oh, Piedra grande Bien, desde luego es grande Bueno, Comparadla con los árboles creo que Comparadla mismo, con la montaña Creo que ahora mismo estamos a un nivel suficiente Como para ir a la aldea de los gatos Oh, sí Alde de los gatos Ahí, ahí veis los gatitos Y aquí tenemos a una vieja amiga Que vos encontraréis varias veces en este playthrough Hola Soy una enviada de Lord English I did the thing. Hmm. Now I have to go. Esto fue la última cosa que añadimos en este juego. Por un detalle muy curioso que pasó. Bueno, drogaína de destreza tenemos aquí. la pas ¿Pasa la drozzi? ¿Por qué se te tengo que dar? Bueno, nunca uso estos objetos, así que usaré esta. Pero hombre, la drogaína aumenta. Lo sé. De forma permanente. Lo, lo, lo sé, pero nunca los uso por algún motivo. Entonces no me extraña que sufras como un perro. <risa> Te iba a soltar en gallego, pero tenemos. Eh, audiencia. Quizás. Vale. Quizás. Dímelo en español. No. No, no es lo mismo. Y... Ah, sí. Eh, La enviada de Learning English. Hay un punto en este juego en el cual no puedes guardar. Y había un glitch cuando estaba jugando yo. Eh. En los playtestings Sí, en playtestings, eso suena fatal eh, Pero había un glitch que, Mediante el cual, bueno, pues yo no pude guardar después de pasar esa zona Así que, eh, con, por suerte, el juego estaba completamente en Dropbox Así que K pudo hacer los cambios necesarios para que pudiese guardar Y los cambios necesarios eran poner un evento en un personaje que era Yudi de, de The Lion of Korra que, que acaba de salir ahí, que es la enviada de Lord English. Venga, habla con los gatitos, a ver qué tienen que hacer. Venga, a, a ver estos lindos gatitos. No escapes, no, no escapes. <risa> no, no luches. Oink. Este, esta le es la aldea de los gatos. Ni somos de cerdos que los hemos matado para comernos los y usamos sus caras de mohascas ¿Es nuestro tranquilizador? Miau. Sí, <risa> cierta, ciertamente Vamos a ver que aquí tenemos a uno de los jefes del juego Bola de discoteca al Esta se la tengo que dar al personaje más lento que es... Vamos a ver... ¿Qué coño nos estamos fumando? Por lo menos yo uh, No sé Pollo. A ver... Eh, pollos, fumamos pollos obviamente Forza. Gracias. <risa> no te rías te llamado la gente. No, pero. Bueno, algo que sea. Eh, agilidad: 80. 101. 64. Creo que va a ir para Gilda: 74, sí. Vamos a meter esta. Oh, oh bola de discoteca. Eso era durante la eh, eh, Sí. Pensaba que era drogaína. No, todo, la dro, toda la drogaína se llama drogaína. Sí, obviamente. Vamos, vamos, vamos. Fight me. Fight me. Oh, esta música. La original es buena. A ver el martillo mitológico. Los estados alterados en este juego son dios. Lo voy a decir ya ahora mismo. Vamos a meterles también ceguesa. Más más. Y bueno. Bueno, voy al ahora yo. Eh, Doña, si, cojo los mandos. Si, si, Sigues tú mi legado. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Oh, gran criador del juego! Voy a reconocerlo, nunca he jugado este combate. ¿No? No. Joder. Solo lo programo. <risa> ¿Qué Ahí va. Quiero que sean otros los que sufran. Yo que sé, <risa> se... asesino aves, venga. No sé ni lo que hacía. Mm. No. Mm. Vamos a echarle tro a alguno. A ti, por ejemplo, ¿cómo andamos de salud? Bien, con attack ¡Atac! ¡Ah! Mal, maldito. Malditos cerdos con cara de gato en la cara. Cara de gato en la cara. ¡Oh! ¡Buen trabajo, Gilda! Es raro, ¿cómo lo hace la gente que. que hace Playthrough Soul? Esto es tremendamente aburrido si no estoy conversando con nadie. A ver... ¡Martillo mitológico! ¡Ah! ¡Ah! Da... Venga, vamos con el otro Y esto... Tú vas a atacar también, venga Freno hmm. Buah, Ha atacado a la que más afecta ¡Oh, bueno! Axolanda también está ¡Ajá! morir. Claro que me han frenado las dos más rápidas Aunque G Gilda también se vuelve bastante rápida con el tiempo Venga. Vamos a centrarnos en uno. Vamos a dejar de hacer el gilipollas. ¡Oh, oh, oh, oh! oh eh, A veces olvido cómo jugar a RPGs. Nah. ¡Asesino Aves! No recuerdo ni cuál era el nombre original. Pero asesino Aves mola. ¡Ah! ¡Eh! Hey. Por un momento olvidé cómo jugar a RPG y si estaba repartiendo los ataques cuando solo hay que matar a uno. No. Vale. Muere, vale. muere. ¿Siete? Ah, oh, el veneno. Déjame no, ver si. Venga. A ver. Por un momento te olvidaste cómo jugar a RPGs. Sí, siempre sí, hay que concentrar los ataques en uno solo. Uh -huh. Vale. Voy a echarme algo de Pepsi. Shh. Vale. Popsi. Popsi. Ahora esto también es canon, ¿vale? ¿Que, que os quede claro. Vamos a atacar, vamos a curar un poco a Drozi porque me la tienes en bastante mal estado. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es? Eh, ¿Cuál es el, el ataque efectivo aquí? Tro. Tro, vale. Tro va a hacer por lo menos 1300 la dicho. Vale, voy a intentar otra vez causarle ceguesa. No sé si ha funcionado la vez anterior, y tenía que ir al baño. Ah no, creo que no funcionó. Uh mm. nos quedamos sin Drofi. ¿Por qué todo el mundo quiere matar a Drozi? ¡No lo sé, me baja! Bueno, eso quiere decir que ya no lo podemos curar porque ya no tenemos sudor de, del sudor de Lázaro. Va a quedar muy atrás esta temporada Ah, sí, <ríe> ¿te parece? Eh... No, atacando a la izquierda, me estaba concentrando en él Ah, oh, vale en este de aquí. Sí. No. No sé cuál es tu no, izquierda. Voy... No, ¿la izquierda tejada. Vale. Voy a atacar al otro porque este de aquí está envenenado. Oh, ok. Pero envenenado tampoco la hace tanto. Hace bastante. Incluso ahora. Oh. Sí. Es que antes le quitó 7. Ah, eso también es, eh, es algo importante, es aleatorio. No es tan aleatorio, pero a veces tiene momentos. Vamos a darle martillo mitológico a ver si se paraliza. Bueno, no sé si los enemigos podías ver la parálisis. No, no me acuerdo. Sí, tenían algo. Vale. Si es la misma animación para todos. Ah, perfecto. uh, uh. Joder, he jodido ver los números. Un tanto veces. Y me, me encanta porque el fondo me encanta cuando puse el fondo totalmente verde. Sí. Ah, atordid. Ves cómo oh. no se ve. Hay algunas habilidades que no se ven. Hmm. Así que voy a atacar ahora al, al envenenado, al embananado. Oh no, este plátano está embananado. La gente no pilla nuestros chistes, Dani. Da igual. Hay algo nuevo. Vale. Por cierto, si nos estás viendo Felicidades, probablemente eres el primero. De hay que Reír. reírse, ¿no? Sí. Ojalá nos fuéramos nosotros. Friámonos <risa> de él, va a morir. Va a salir a morir una muerte. ¿De dónde, era, ¿de dónde era eso? De, ah, de De la oh. ¿Dónde decía Juan? Oh, es verdad. Vas a morir una muerte horrible. No, pero al final no salió. Oh. No, porque quedaba raro. Oh, cierto. De, de la versión original de la Anomobel. Ya no me acordaba de eso, joder, macho. ¡Cabio, sí que le van para rompear! Vas a morir una muerte horrible. Oh, OK, thanks. <risa> <risa> sí, yo era el que hacía de Pro. Y, y también dejé la ayer. <risa> Oh, oh, por Dios, ¿qué haces eso. ¡Nunca! Vas a asustar a la persona que ve esto. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la salud? Pro <risa> probablemente a, a, a alguien que sea o. Yago o el inventor no. o ambos. No sé por qué llevamos tanto tiempo hablando temporal plural. <risa> <risa> ¡Ay, miau! ¡Oh! No me acordaba de que podías. De que... Oh. Oh. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahora tenemos un nivel más. ¡Extra dificultad! Y ahora Drossy se va a quedar aún más atrás. No importa, lo más seguro es que muera. vas a morir Oh, thank you, Juan. ¡Perfecto, por fin! Me encanta la animación de la ceguera. Es hermosa. Sí. Hermosa. ¿Sabes cómo la hice? Habiendo un png este con <risa> Oh vale, voy, voy a morir. Voy a morir. No, no hay forma de ganar esto sin gloria. Uy, sin pm en Hilda. Uh -huh. Voy a morir de, de forma horrible. Yo también olvidaste cómo jugar RPG, ¿verdad? Hay que grabar antes de los jefes. Eh, sí. Guardar. Lo que sea. Todo esto ha sido para nada, pero hemos echado unas risas. Uh, uh, ¿Cuándo fue la uh, última vez que guardaste? No, no sé. ¿Antes de la mina? Probablemente. Uh. ¿Can jame win? No. <risa> I defeat Brazilian Knight. Homura <risa> y sus canciones. Sí, esto, esto ahora también es canon. Eh, Homura de Mago Show y Madoka Magica eh... es una cantante de... bueno, de qué, de... de, que de, de death, no de Death Metal ¿Salsa Fusión? ¿Salsa Fusión? Yo qué sé Genial Uh, ahora ninguno está pegado mm. lo, lo siento, Dani Can Danny win? No pe, pe, Pero llámame por, por, por mi nombre... Eh, por mi stage name Vale... Danny Man <ríe> Venga, no, hazlo bien, venga, vamos Dani Mal Vale, man. Perfecto. Estoy acostumbrado. Deberías. ¿Cómo yo, voy a llamarte friki Man delante de tus padres? Yo, yo te llamo acá delante de tu madre. Bueno, lo, lo he hecho una vez. ¡No eres por yo, Dios! Pero yo estoy acostumbrado. ¿Qué? Esta es otra, los, los primeros enemigos tienen una, una, una, una cantidad de vida. Por Dios, muérete. El hecho de que apenas testear este juego dice mucho. Yo, yo lo he testeado, pero a, a fondo. A fondo. Y esto le pareció bien. Sí, me, me pareció bien y, y, y es que está bien, en cierto modo, porque. ¿Quién quiere equilibrio en un juego que se llama La Buscueda? Ah, oh, un crítico. no es una buena cosa que, lo, que ahora mismo se limiten a, a usar freno una y otra vez. Oh. Uh. Pues ya verás cuando nos encontramos con Star Wolf. Oh. Es, es, spoilers. Wolf de Star Fox aparece en este juego. Más, más de una vez. Por favor, no nos demanden. Bueno, eh, hay muchas cosas demandables en este juego. Si, si nos ponemos a contarlas todas... Creo que estaríamos realmente esta mañana Ferius, Ferius <risa> <risa> ¡Ay, Dios! ¡Ay, señor! ¡Pero muere ya! Est estaba, el estaba el señor... Eh, cergato. Sentadito en su... cocina. ¡Ah, <risa> oh, por Dios! Uh. Creo que no tenemos ningún objeto colectivo, ¿verdad? Creo que no. Acabas de hablar en Gallego. Solo he dicho no, no cuenta. No, bola de discoteca Ágil no creo que vaya a ayudar mucho sobre todo teniendo en cuenta a que. A estas gusta, alturas no. Que, es, que nos están usando freno continuamente. Una, y Axolandra. A, Solandra, a Solandra se ha muerto. Se ha muerto. Nuestra única esperanza, que era que Absolandra siguiera viva. Y, y tanqueara esto. Hilda no tiene nada que hacer. Ya, ya. Ahí nos, lo tiene. No hemos ido. ¡Viva! No sé dónde ha guardado la última vez. Oh, oh. ¡Uf! Uh, uh. uh, sí, a ver cómo estamos de. Vale, al salir de la mina, creo. Pero entra que no estás a tope, de salud ¿No estoy a tope? Mira. Estoy a tope. Ah, ah esa es, la, no experiencia. es esa la experiencia. Vale, vale. ¡No me culpéis! <ríe> Venga, vamos directo. A ver, la, la enviada de Lorengis. Tengo que hablar con ella porque es. Eh, no, no es realmente necesario, pero. Es una obligación moral. Moral, sí. Eso. Vale. ¿Vamos a eso. Eh, fue totalmente aleatorio, pero es una buena cosa que pusiera la, la bola de discoteca ágil al lado de unos enemigos que usan freno constantemente. Uh, sí, pero no la he visto esta vez. No, ya me he dado cuenta. No, me da igual. Pudimos con ellos una vez sin ella. Pero... <risa> <risa> no Now we are stronger than ever. And ah, show you. Ah, Bueno, está equilibrado. Menos da una piedra. Va, vamos a cebarnos a con este. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Ser Garfield? ¿Y Robesbind? Venga, apúntalo, ahora es canon. Venga. Ser Garfield y Robesbindo. Vale, esto es fallo tanto. <risa> ¿Garfield es con dos d <risa> <risa> ¿No hay min después del Gar? Eh, eh, eh, eso es una buena pregunta, sinceramente, lo es. ¿Roncesvindo era? ¿Eh? ¿Roncesvindo? Creo que se lo has dicho, sí. <risa> Vamos a atacar al gato que no está atordit. Vamos a curar a Drozi. ¡Ese podría ser Drozi! ¡Ese podría ser tú! Vale, uh, para los que no, no lo sepáis, el aturdimiento solamente dura un turno en la mayor parte de los casos. Eso es útil a veces y otras veces pues no. En combates largos de pues depende. A ver... con ira. Creo que... Sí, vale. No se te nota la ira. No, no se me nota la ira, eso. ¿Se, se ha curado. El veneno lo ha curado tres puntos. Eh, me encanta cuando te pasa eso. Te, ¿Te das cuenta de que a veces pasa eso, no? Me mola. Sí. Yo, yo lo considero más que aceptable. Oh, Gloria es un crítico. Viva. Bien. Viva con B. <risa> Ura, sin H. Y lo mejor de todo es que después nos quedan otros cervigatos. Que están en otra casa. <risa> Pero esta vez tendremos más cuidado. Probablemente. ¿Tú no odias los jefes que siguen combatiendo contigo después de haberlos vencido una vez? Sí. Me gusta que los odiéis. Todos nos odiamos mutuamente. Recordamos que el gato, el gato de la derecha proba, no, bueno, de la izquierda. Ahora, ahora ya no sé ni siquiera las direcciones. Que pro, pro, posiblemente siga a Thiago. Hmm. Y eso nos ayuda mucho. Sí, porque solo te muestra un estado alterado a la vez. Sí. Genial para la estrategia. Ciertamente. Parece que esta pieza está yendo mejor. ¡Oh, bien, bien! ¡Rocenminto, no! ¡No! ¡No quería todavía 5 minutos! Creo que algo más de 5 minutos. Hemos echado mucho tiempo en esta batalla, ¿sabes? De deberíamos enseñar a otras cosas del juego. No. Que se afronten y más gatos con más... Sí, gatos. <risa> ¡Sí, gatos! ¿Por qué no? A todo el mundo le gustan los gatos. Sí. Especialmente si son violentos asesinos. Por eso es juego de Todo tiene sentido de forma intrincada. Sí. Esto es mejor que Evangelion. Tampoco era, no, complicado. No, no era tan complicado. Ah, hijo de Shinji. <risa> <risa> De vez en cuando tenemos mucha bilis. Sí. Maldito Shinji. Si tenía miedo de que los demás lo odiaran, tengo malas noticias para él. <risa> <risa> ¡No! <risa> ¡La no, popsic! Sí. Tranquilo, he salvado la mayor parte. Se ha sal salvado todo, verdad. <risa> tenía Yo, el tapón eh, puesto ¿no? Ergo soy, ergo, soy un héroe. Sí. He matado al rey rata. Oh, como la rata que hemos visto ayer. Que, que ya saldrá en algún sitio Si no ha salido ya No sabemos cuándo vamos a publicar esto, se nota eh, Ni cuándo vamos a publicar esto Ni cuándo vamos a publicar ninguna otra cosa Esperemos que Hilda no muera Lo Necesitamos para bombardear A este gato Bombardear las ballenas ¡Uh! Esperemos que vuelva a atacar a Drozzi. I defeat Brazilian Knight. Venga, habla un poco como Vivilcordio, está deseando. No, no, no, por Dios, no. <risa> o sea, acabará pasando... ¡Oh, por fin! ¡Oh! Nuestro videovidente también lo está deseando. ¿Videovidente? ¿No se no da videovisor? No, como televidente. O... Oh, pero... Como radio oyente. Oh, me, encanta, me encanta esta clase de cosas, cuando entras en una casa y sales en otra, pero bueno, vamos a curarnos, porque, wow. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Crees que deberíamos morir en una muerte horrible? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. O síguenos en Google+, Plus, donde te contaremos nuestras aventuras y desventuras. O síguenos en Twitter, donde te bombardearemos diariamente con chorradas de todo tipo. O puedes seguir uno de estos enlaces que hay por aquí.